Este, ah, bien, o sea, lo Ay, cara, o sea, ¿de lo podemos? Pero, pero, pero, yo las cambio y de, de... de... ahí. Aquí le dando aquí. El lado de puta Briston hembra. Se mete en el caliper. Y hay que irlo girando despacito con llave de corona. Porque con la matraca lo truenas. ¿Cierto maestro? Sí, muy delicado. Pero ahí ya debe estar suelto el carro, ¿no? Debe tener sí. aire. Sí. Tiene aire, nomás en lo que dura la fuga, pues no, no le han hallado, nomás con lo que lo he llevado. <risa> sí, maestro. Bueno maestro, entonces eso es para ajustar el freno de disco. Para topo que. Ahí topó. Topo. O sea, vamos a regresar lentamente. ¿Un cuarto de vuelta cuánto maestro? Aquí son tronidos, mira. Son tronidos. Uno. Dale vuelta. Dos. Dale vuelta. Ahí está ah, Ándale, ándale ese se sintió. Órale. Dos tronidos. Sí, dos A tronidos. la izquierda. Tres. Eso es para los frenos de disco. da esta? Pásame la tapadera de ahí. da esta? Ahora no nueva y bueno es esta un, y ese un está. dadito y un dadito Para que quede metido ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? entonces ese dado cierra el caliper Ahí no, no, está ahí este no queda metido ahí Ajá. super regulado vale regular vale vale Okay. Lo ok, ok ok. ¿Qué? ¿Hay ¿Qué? Ahí ya está maestro listo Simón ¿qué me dice? ¿si miras esto, Dery? Sí. Esto. Simón. Okay, mira, aquí se sabe cuando ya tiene aire, la güey. Cuando ya tiene aire metido. Okay, el el, el donde engancha el, el tornillo ándele ah, aquí ya oprimió está. el resorte ya oprimió el resorte ok entonces ahí está libre Simón vamos a irle dando ajuste mira aquí todo para adelante como si estuviera apretando una tuerca ok rosca derecha no, ahí va aire. ahí se está poniendo duro iré Simón ahí va. una llave 10 milímetros una de 10 Ahí ya se puso duro ¿ah? ¿eh? Simón, ahí se ve Ahí la vamos a regresar despacito Se regresa a la izquierda ¿Cuánto maestro? Dos tronidos Uno, dos tronidos Mira, watcha Uno cuatro. Dos ¿Cómo se siente ahí maestro? Me siente bien Vamos a dejar su dadito. ¿Es este qué? y su tapadera eh. Ah, ok. Hasta cuando usted lo quiere ajustar. Ah. Ya, ya van ajustando automático. Ah, órale.